Hola, mis amigos de Tecno, Apli, Sean todos bienvenidos, mis amigos, a este nuevo video. Para ustedes, chicas, les traigo la nueva versión de WhatsApp femenino, el cual está en su última versión para que te la descargues de inmediato. Mis amigos, recuerda que el link de descarga tú lo aquí bajito en la descripción del video y el primer comentario fijado para que te la descargues ya. Ok mis amigos, no te olvides de guardar tu respectiva copia de seguridad Para que no se pierda ninguno de tus chats o conversaciones Sin más preámbulos Comencemos con el tutorial Okay, mis amigos el primer paso vamos a buscar lo que es la carpeta de descargas en el almacenamiento y procedemos a instalar esta APK yo como la tengo previamente instalada la voy a ejecutar ok mis amigos aquí nos encontramos en la interfaz de esta aplicación una interfaz super femenina con iconos Femeninos como de corazones, si te das cuenta en la parte inferior. Aquí, mis amigos, vamos a poder encontrar lo que es el los, eh, los mensajes masivos, los mensajes automáticos, o para programar mensajes a cualquier chat, o enviar un mensaje a un número que no tengas registrado en tu lista de contactos. Aquí encontramos lo que es las configuraciones. Donde vamos a poder cambiar lo que es. Eh, tema principal, ya sea oscuro o claro o transparente. Ya encontramos aquí lo que es la tienda de temas. Si tienes te un tema que quieras aplicar, que vas a encontrar muchos temas aplicables para tu WhatsApp. Ok, mis amigos, vamos atrás. Mis amigos, vamos a buscar lo que es aquí. Vamos a buscar donde dice privacidad y seguridad, lo que ustedes conocen como lo que es con la última vez, anti-view, ocultar prestados, ante los mensajes, al terminar. Estados, lo no que después de responder La segura de WhatsApp Que ya sea con un pico con un patrón o con tu huella va Ok mis amigos También encontramos aquí en pantalla de conversación Los iconos y burbujas Como por ejemplo esto de tic Super, super femeninos para que los apliques a la pantalla de conversación Simplemente haz un toque y vamos a lo que es estilo de burbuja Si te vas a encontrar muchos estilos femeninos para que los apliques de inmediato Simplemente haz un toque y si te das cuenta en la parte superior vas a poder notar una vista previa Vas a poder también cambiar lo que es los colores Si te interesa cambiar el color de la burbuja derecha por ejemplo un color como este Haz un toque si te das cuenta en la parte de arriba te demuestra lo que es el cambio Ok, súper genial Así vas a hacer también con la burbuja izquierda Pues puedes cambiar el color a un color que te llame la atención Y así vas a ir cambiando y modificando esa pantalla de conversación Ok, mis amigos Vamos atrás, mis amigos Vamos a lo que es estilo de entrada de conversación Aquí vas a encontrar estilos de entrada de conversación El que más te llame la atención Por ejemplo, estilo Instagram, estilo videos, vamos a poder seleccionar el que quieras y vas a poder cambiar lo que es el botón de voice el color del botón de enviar el color del fondo de la entrada el texto aquí vas a ir modificando a tu gusto ok mis amigos también vamos a irnos atrás y aquí encontramos lo que es aquí en pantalla principal. Vas a poder cambiar lo que es la cabecera, vas a poder añadir una, una imagen en la parte superior. Si te das cuenta, de una, una vista previa y muchas, muchas, muchas novedades más. Ok, súper interesante mis amigos. También contamos aquí lo que es el botón flotante vas a poder cambiar y modificarlo a tu manera. También encontramos lo que es las historias, vas a poder cambiar las historias o tener una vista previa estilo Instagram en la parte superior como te llame la atención Súper, súper interesante esta nueva versión En la cual está súper genial En su versión 3.9.2 Para que te la descargues de inmediato También contamos lo que es estilo y apariencia Que vas a poder tener los emojis estilo iPhone Simplemente hace un toque Automáticamente va a empezar a descargar Y se van a aplicar esos hermosos emojis Los cuales han trabajado fuertemente Los desarrolladores de esta aplicación Los créditos son para esos Súper increíbles desarrolladores, ok mis amigos también contamos lo que es estilo de fuente vas a poder elegir un estilo femenino por ejemplo como este también encontramos lo que es en los iconos, vas a poder cambiar algún icono en el menú de aplicaciones que más te llame la atención, simplemente hace un toque y se va a aplicar, ok súper genial mis amigos, también contamos lo que es cambiar el icono de notificaciones cuando hay un mensaje por ejemplo vamos a poder tener iconos como estos que se encuentran en la parte derecha Súper interesantes mis amigos Ok mis amigos Vamos en la parte de atrás Y aquí vamos a poder notar los cambios Como el estilo de fuente También vamos a poder entrar en una conversación, Vamos a poder tener los stickers El color de las burbujas Súper genial Aquí también cambiamos lo que es la entrada de conversión en la parte inferior Super, super genial Y vas a poder aplicar temas Simplemente te vas a lo que es aquí ajustes Vamos a dar aquí tienda de temas Y vas a aplicar rápidamente uno que un toque aquí Por ejemplo este que descargado, da un toque y dice yes Y automáticamente se va a aplicar Super, super genial Ok mis amigos Vamos a entrar nuevamente Para que noten el cambio Super increíble mis amigos Así que ok te espero que les haya gustado este contenido y solamente te invito a que te suscribas si no lo estás y activas la campana de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sin más preámbulos, nos vemos en un próximo video tutorial.